¡Hola familia! Eh, tras meditarlo mucho, por lo menos por lo menos 15 segundos, me voy aquí. Eh, lo dejamos aquí en medio, ya no recuerdo ni qué sector es, pero vamos, no vamos muy rápido. Quiero coger el distress que suelen dar más recompensa y ir a la otra tienda. Y ya bajamos hasta la salida. A ver, ¿dónde estoy. Mira, este tiene dos pesados que se disparan sincronizados. Eh, es, es una alegría porque nunca pasa en el escudo, pero de todas formas. Por si estoy equivocado, solo nos cuesta una parte droide. Se lo anulamos con el nuevo sistema de hacking remoto. Que en realidad, para hacer hacking, es bastante vasto. Y les petamos las armas si podemos. Claro, sí. Este metido de armas tiene que estar ya a punto de subir porque es que se ha hartado de, de toñar a la peña. Eh, tri tri tri tri. Vamos a volver a disparar las armas, eh, not today. vamos a disparar aquí aquí. Hemos abierto brecha en algún sitio. Bueno Este juego en fácil, por lo menos en la versión previa, en la clásica, eh, llegaba a un punto en el que era un paseo. Hasta que llegabas al, al monstruo final, que podía serlo o no, dependiendo de, bueno, de un poco de suerte y de que te supieras las estrategias. Eh, y aquí la verdad es que no me mola tener que pegarme demasiado. A ver qué pasa con la nave Engie. Eh, está muy mal equipada y no sé cuánto. Ah, misiles me dan igual, fuel no me da igual, pero hay un store cerca y te puedo dar 40 en así. Vamos a ser buenazos, somos unos, unos blandengues. Oh, magnitud de la generosidad impredeci impredecible. <risa> valor es demasiado alto, debe ser buena persona. syntax error, acepte este regalo. Nos han dado un engine medibot boss dispersal. Esto es un aumentado... Este es el, igual que el antiguo, supongo. Que, que te cura. <ríe> muy bien, pero requiere que tenga una MedBay. <ríe> muy útil. Muy, muy útil. Ahora vienen dos tiendas. Me cago en todo, tío. Había una, yo la tenía controlada. Vamos a ver, Heavy Laser 2, uh, esto es una pasada en realidad, a ver, requiere 3, esto cuánto era, 2x2 dos dos hace 4 en realidad con el Hull Laser por 2 es mejor, no nos hace falta este, intruder, esto qué es, Breaches through the enemy hull and randomly united system, este se dedica a ionizar sistemas, eh, gasta tal, gasta parte de droide... Pero claro, no tenemos sistema de drones para enviar, en realidad, tenemos aquí el hacking, así que tendríamos que gastar dinero en un drone system que no tenemos. Y aquí tenemos un drone recovery arm, que esto sí nos podría molar bastante si tuviéramos la pasta. Podemos usar a la med bay, pero es que en realidad me da igual porque puedo resucitar a la gente, entonces estoy por vender lo que nos han dado estos, que bueno, vamos a perder dinero, pero me da un poco igual. El Ion's Tuner estoy por venderlo también porque no lo estamos usando, quedamos 88, esto serían 30, aproximadamente 30, nos quedamos con 50, podemos comprarlo con 50, el drone recovery arm, nos, nos ahorraríamos partes, cada parte son 8, Esos son 6 drones el equivalente, vamos a comprar más de 6 drones posiblemente. Nos hace falta más sistemas, por ahora sí, pero no lo voy a hacer, voy a comprar esto. Voy a comprar esto porque lo estoy usando mucho y no quiero perder drones y ya me los ahorro. Y ahora, eh, creo que había aquí otra store, uh -huh. pero bueno, eh, antes de nada, store, a comprar fuel, no me había fijado. El fuel hay que comprarlo, sí, sí o sí, o sea, no... Y aquí vamos a comprar una mierda, pero por lo menos a ver si vemos cosas nuevas. Stun Bomb. Explosivo que se autoteleporta, que hace un daño de iones y que aturde a toda la tripulación dentro de la habitación. Puedes dispararse a tu, propio, a tu propia nave. Eso mola. Eh, Burst Laser 2. ¡Ah, oh, Dios! Yo quiero esto. Yo quiero esto. Eh. Este es que dispara 3 en vez de 2, el, el Change Laser que tenemos ahora mismo, dispara 2 mmm, y acaba bajando a recarga de 7, entonces a ver son, a ver, son 2 disparos cada 7 segundos después y estos son 3 disparos cada 12, un cuarto, es que están ahí dependiendo de lo que dure el combate, este empieza a disparar al rápido desde el principio, Y este dispara puta madre siempre. no bueno, puedo comprarlo, ¿no? si vendo este tengo 60. Ah, es que no sé qué estoy pensando, si no me lo puedo llevar. Nada. Anti-ship fire drone. Uy, qué putada. Te va provocando incendios? Hostia. Bueno, ahora que tenemos el de la drone. el, el drone arm. el recovery arm, igual sería momento de plantearse comprar un sistema de roides, pero bueno. Un drone control. Y aquí tenemos Battery Charger este Que es por si tienes el, la batería de backup Pues la recarga rápido El explosivo que era... Pues, qué poco dinero tengo Pues... Nada, vamos a hacer lo básico Jodido Me tiro un ratazo con dinero para buscar Estoy por... por ya, toma por culo Si tuviera un Scrap Recoveryan sería muy feliz Puedo venirme aquí, aquí, aquí, abajo, vale, pues.. Venga. A ver qué me encuentro. Eh... Los engis están esperando a la... en la baliza con sus armas preparadas. Eh... Vaya por Dios. Un virus, no sé cuánto. Aunque no, me abordan Engis. Insisten que debes destruir tu nave para prevenir que el virus escape. Espera, espera. Vamos a intentar limpiar el código, atacar a la nave, utilizar a la tripulación Lanius para que haga gestos y No sé cómo, soy súper honrado. O el hacking system para Isolate 40 Quarantine de Virus. Pues vamos a usar la 4. Lleva un poco de tiempo y el virus se escabulle, pero consigas al final confinarlo a un sistema que no tiene que, no, que no tiene uso, pris usado como prisión donde eh, empieza a calcular de manera de manera frantically este que no sé qué significa frantically y insultos hacia ti, eyectas eh, vale, el sistema de la nave y el silencio del, cri del pequeño criminal binario. Eh, silencias al el, el pequeño criminal binario con tus armas. Pues nada. Eh, vale, que está muy contento. Nos dan misiles, un drone part 19 y un drone reactor booster. El drone reactor booster era para que los drones se movieran el doble de rápido, creo. ¿No? Your shipboard drones have their movement speed increased by 25. Antes creo que era un 50. Eh, muy útil todo porque no tenemos drones que se muevan, pero bueno. Eh, llegas a una pequeña flota de naves engis civiles, -ci un Des desencriptado simple, y es una traducción de su frecuencia de comunicaciones. Te dice que tienen una discusión seria sobre algo que les está causando problemas. Les preocupa, mejor dicho. Vamos a escribirles, a ver. Nos, nos metamos en lo nuestro. Vale, esto es muy típico de los enji, que dicen que sí, sí, que muchas gracias, pero que es cosa cosa nuestra, nos metáis. Pues nada, no nos metemos. Sobordes. Voy a meterme en el Distress, por si abajo a la derecha hay otra tienda y sacamos aquí, qué sé yo, 200 de monedas. Eh, llegas a una baliza de peligro, o sea, de de emergencia, con un pequeño cinturón de asteroides, se encuentra la pequeña nave que está ahí dando, dándolo todo para maniobrar. Vamos a saludarles. Eh, vale, no tiene escudo. Vamos a ayudarles, porque somos los pusis de la galaxia. Yuhu, somos muy buenos pilotos y nos dan 22 por ayudarles. qué cracks. Mirad, mirad qué tienda. ¿Veis la tienda? ¿Veis la tienda? No, porque no hay... Eh, aquí no voy a llegar, con lo cual este tampoco tiene más conexiones que no hemos visto. Anunvisited Location Pues un Location, ya bajaremos ahora. Eh, vale, estos son engines, le vamos a decir que so Este es aleatorio. <ríe> le voy a decir que soy friendly. Y no me dicen nada. A veces te dan una recompensa. Muy hijos de puta. Venga. Una señal en cristal de la federación se está enviando por todo el mundo desde un planeta cercano. Si mando un grupo a investigar, eh, me puedo quedar sin gente de tripulación, pero como somos unos machotes, no somos unos pussies. ¡Hala! Puedes acogerlo. ¡Hostia! 49, eso es un montón. Tengo 90, tengo poco fuel. Creo que me ha ajustado más el fuel, porque yo estoy pegando en un pateo gordo, he comprado y.. Eh, Puedo vender drone Parts, eh, pero ahora mismo no me interesa, porque los estamos usando, aunque tengamos el brazo este. No, no, no me interesa. Siguiente sector, vamos al 4. A ver, un Uncharted Nebula o Slug Controlled Nebula. Sí señor, yo creo que no me fija antes en esto, Daniel, con lo que me gustan a mí las Nebulas. La nebulosa Slug Controlled Nebula... Estos son unos cagados que cuando las destruyes la nave te te ofrecen un montón de cosas, o no, pero Uf, suelen ir con naves muy petadas. Prefiero ir a un encharte. no quiero pegarme con los con los babosas estos. Vale, Uy, que aquí falla mucho la electrónica, ya lo sé, Álmame, alma de cántaro. Vamos a... estoy por ir por la ruta normal, pero bueno, no, que pierdo el tiempo. Lo bueno de la nebulosa es que hace perder tiempo a los que me persiguen. Vale, una nave muy dañada de la Federación. Se está escondiendo en la nebulosa. Ah, pues tendría que haber avanzado más porque tengo poco fuel. No me he dado cuenta. Brrr, vamos a intentar ayudarlos. Son de la Federación. y que fuera una trampa. Eh, ah, mira, tenemos suerte y los encontramos bastante profundo. Están emocionados de encontrar amiguitos. Así que se meten. Y se y Dejan su nave destrozada. Hemos ganado un bicho de estos. Estos bichos, ¿veis? Eh, ah, mira, esto lo han cambiado. Ahora veo un alrededor. Yo creo que esto no era así antes. No me acuerdo. Los he usado muy poco. Ven alrededor suyo y además ven en la nave enemiga. Eso mola bastante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí en medio porque. No tengo más fuel. Tendría que haber avanzado más hacia, más hacia la derecha. No, no estaba ahí rápido. No me he fijado. Vamos a tener que poner la baliza. Esperar. Y nos van a curtir. Os tengo que atacar. Porque igual lleva fuel. Vale. Esto. A ver. ¿Qué arma es esta, tío? Y estos tío porque están así en rojillo negro? Eh... Bueno. El miedo es... miedo es no saber lo desconocido yo tengo miedo, y yo cuando tengo miedo disparo primero, y pregunto después así que por si las moscas parece como una batería de láser doble, y eso mola poquísimo igual puede apuntar a dos sitios, estaría guay un arma que apunte a dos sitios, para tenerla yo no para que me la usen pues ah, vale, estos están así en oscurito vale, vale, porque es el el slug el que los está detectando, es verdad, antes serían puntos ahora se ve que te reconoce la raza Mola. Uh -huh. uh, vamos a despertar el cool, pero. Kika ha subido nivel. Ha sido el crack el de arma, ¿no? Supongo. Un poco. El piloto no sube nada al hijo puta. Tampoco ha esquivado. Y. A ver, a ver a quién le disparo. Aquí tengo este que si lo arregla pues no pasa nada, vamos a quitarle escudo y le vamos a meter daño. Vale, qué me ofertáis, dos de fuel, uno de robots y 26, lo tengo que coger porque me están dando fuel y, y nadie me asegura que... que vaya a encontrar fuel cerca. Me tengo que meter al centro, aunque pierda sitios. Pero de todas formas aquí no hay nada marcado, ni distrés, ni tienda. Así que voy a meterme al centro, por si encuentro una tienda para comprar Uy, esto no es bueno. Un Rebel Scout. A ver, tengo dos escudos, tiene un arma solamente. Vale, no, no es problema entonces. No es problema, o oh, sí. <ríe> a ver. Vamos a cargar el Chain Laser este. Nada, no es problema. Esta es facilico. De hecho podemos farmear escudo. Nunca uso el autofire y de hecho si estáis acostumbrados a usarlo no deberíais, creo. Porque el autofire lo que consigue es... Es que desincronice los disparos. Cuando lo que interesa en realidad es. Ir lo más sincronizado posible. Estoy perdiendo oxígeno por lo que estoy viendo, ¿no? Me había fijado. Venga, vamos a disparar rapidito ya. ¿Eh? Campeón, que ya.. Ahora sí podría poner el Auto Fire, pero no lo voy a hacer. Ahí, ahí, subiendo escudo. Como un campeón. Vale, ya tenía esto, empezada pues aquí. No disparaba antes aquí porque.. Total, cada vez recargo más rápido. Ahora es un buen momento para tener el león. Y. dejar la nave tonta ahí flotando mientras me dispara. Y que mi tío. ¡Ey! Espera, espera, espera, espera. No quiero que muera la gente por oxígeno. No hay ninguna necesidad. Uf, venga, la había disparado tal A ver si suelta fuel, porque Está la cosa proteída Nada, venga, fuera ¡Hala! ¡Pa tu casa! Ahora tenemos que darle energía este, esto. Bueno, esto no pero a los motores sí 158 ¿eh? ya estamos hablando como personas ah, hay 3 de fuel me ¿no? he fijado que hemos cogido fuel eh, este no lo estoy viendo si me conecto aquí veo aquí si me conecto aquí veo un montón voy a conectarme aquí a ver si veo una tienda ignore compro... nunca... yo ya no compro nunca el arma porque lo hice una vez me estafaron lo hice otra vez me estafaron paso Así que vamos a atacarles. Como machotes. Vale, llevan bomba... Ay, perdón. El micrófono le he pegado ahí un cate curioso. Llevan bomba y... Un uh, láser, el láser me da igual, la bomba penetra. Así que la bomba es la que vamos a estar pendientes con esto. Que me disparen no me importa. Pero van, recargan igual. Así que vamos a parar... Me encanta, me encanta este arma, tío. Es que me parece un pasote. Hostia, ¿y el jodido el láser? No, tío. Falla, falla. Bueno, situación estúpida. Eh, a ver, el chain. ¿No entra. Ah, hostia, que tiene dos escudos, no No me había fijado que tenía tanto escudo. Ya empieza a hacer falta potencia de fuego aquí, ¿eh? O abordajes y tal. ¿A qué le vamos a dar? Le vamos a dar a escudo... Si le vamos a dar escudo ya después, se supone que una salva más debería ser suficiente. ¿Por qué está delayed? ¡Ah! Porque se ha ido el tío. Vale. Tienen tres notas nada más, no está el piloto, así que no, no puede cargar el FTL. Pues es un gran momento para disparar al control o al motor y con esto aquí daño. Recordad que el de Hull lo que hace es daño en, en si no hay sistemas hace más daño. Olle 3 de fuel, un misil y 40 de scrap. Ya, ya esto es fácil, ya estamos en nivel fácil. Esto ya es fácil de libro. Bueno, vais al, voy a subir al D3 y de aquí después recorremos estas de aquí y me dejo estas de atrás. Que va a dar tiempo. Eh, vale, estos son unos tipos, no enji que están perdidos y que si los puedo llevar a algún sitio, los vamos a llevar. Me pagan scrap. Y tiene que haber un sitio como quest, que va a ser esta. Antes de ir a la quest me voy a subir cosas, porque tengo un montón de dinero. Nos vamos a subir... Esto lo comenta es el tiempo de disrupción. Bueno, lo primero que voy a subir, subir sub, subí en eh, las puertas, es... No sé si subirme más escudo... De loco, son 100 ya, es un salto gordo. Voy a subirme motor porque estamos esquivando muy mal y cargando el FTL muy lento. Y dos de estas, vale, vamos con 100. Esto ya es otra cosa. Vamos a la quest. Ah, mira, me han hecho un del reactor. A ver qué coño soy lucrado del reactor. ¿Ves que sube aquí una barra y me dan una más? Pues guay, me parece quisito. Me parece quesito que me déis otra energía. Me dan otra energía que acabo de gastar dinero en energía, pero bueno. Claro, es que sube esto porque el total sube y toda la reserva puede ser mayor. Que antes estuve tonto. Vale, aquí no pasa nada. Vamos al store esta. A ver qué encuentro. Tengo 100, no puedo comprar cosas muy gordas, pero bueno. Automated Reloader, esto está guay. A ver, el Drone Reactor Booster me la pela una barbaridad. Ah, lo que tenían los tipos antes era mi arma, el Chain Laser, qué coño, <ríe> qué tonto soy. Eh, ah, y también Long Range scanner, esto también es muy útil para ir siguiendo rastros, a ver. Vamos a vender el Drone este. Eh... ¿Qué quiero? ¿El Reloader o el Long Range Scanners? Hostia, tío. Hostia. Pues... Estoy por comprarme el Reloader. Bueno, primero voy a ver qué hay alrededor, porque no he mirado. Vale. Estoy aquí, aquí... O oh, si voy para arriba... Aquí... otro. No, me va a dar tiempo a ver esto nada más. Pues... Creo que voy a pillar el... No, joder, story, tonto. estoy por pillar el Automatic Reloader y pillar un, un Zoltan. A ver, 40, 100 y esto. Hostia, el disco duro está sonando. Que da miedo. ¡Hala! Con esto voy feliz por la vida. Y el Zoltan se encargará ahora de sus mierdas por ejemplo de estar aquí. Ahora tengo dos de energías de reserva, que es muy loco, entre el aumento entre del reactor y esto eh, y lo vamos a dejar aquí porque ahora termino de explorar esto de la nebulosa y pasamos al sector que se le rompa el disco duro